Continuamos con Mauro Mosquera aquí en el canal OZ Producciones. No olvide sintonizarse con nosotros en www.lasuperiorestereo.com También pueden bajar nuestra app desde la Play Store. Mauro Mosquera en OZ Producciones, cantante de salsa colombiano. Bueno, Mauro, ¿ya cuántas canciones tiene registradas? ¿Cuántas tiene en su haber musical? Bueno, canciones compuestas, eh, grabadas... Eh, tengo, pues le compuse a Pipe Bueno una canción llamada El Ayayay Que sonó mucho en Bogotá, en Colombia como tal El Ayayay eh, También le compuse una canción a, a Jonales Castaño Que se grabó con Paola Jara Pero esa canción no salió Porque en ese entonces fue la ruptura de Paola Jara con, John, con, con Iván Calderón Entonces eh, la canción quedó engavetada, como dicen por ahí También he trabajado con Alan Ramírez eh, también de Bogotá, Popular, que he tenido la oportunidad de escribir canciones para él, eh, he escrito canciones para otros artistas de, de República Dominicana, para eh, artistas de España, un muchacho eh, eh, que me va el nombre en este momento, también de Velasco, un muchacho de Costa Rica, nacido en Medellín, también le, le produje dos canciones, composición de Mauro Mosquera, las que he hecho pues con... con con Mauro Mosquera, lo que grabamos para Olga Tañón, que hicimos hace poco unos coros para Olga Tañón, eh, haciéndole el homenaje al gran combo de Puerto Rico, que se hicieron eh, todos los coros, que tenía la oportunidad también de grabar coros para mucha gente, para Alberto Style, para Añejo, para Eber Vargas, para los eh, gigantes del vallenato, también grabé con Pipeo en unos coros en Parrandera. Eh, con Quinto Mayor, con los gemelos de la salsa de alquimia, eh, coros para No, con mucha gente he tenido la oportunidad de trabajar, gracias a Dios hasta el momento, y todo eso está registrado en, en, en Asimpro como tal y en Saicono porque yo pertenezco a Askan Miami, entonces en Askan Miami tengo todas las composiciones de Mauro Mosquera. Muy bien, perfecto. No, pues es una trayectoria supremamente importante la que tiene Mauro Mosquera en su haber musical como salsero y bueno, interpretando también diferentes ritmos. Mauro, entonces, ¿cómo se da el que se conozca con Diego Galé? Bueno, naturalmente está en Medellín, pero tiene que ser que alguien lo relacione o usted se tope con él en algún concierto. Claro. ¿Le plantee su situación musical? Claro, claro, claro, claro. Siempre hay alguien que le da a uno como la, el empujón, la patadita, y en esta oportunidad fue el hijo de Pache Andrade, Charlie Andrade, que vive en Medellín, y yo trabajaba, él y yo trabajamos en una orquesta llamada eh, la Orquesta del Mundo Arias, y cantábamos ahí, entonces, en ese entonces yo cantaba una canción grabada por Tito Nieves, que se llama Y, y me declaro tuyo, tuyo, Tú, yo, de los pies a la cabeza Y Diego Galé en ese entonces necesitaba un cantante para grabar un homenaje al conjunto clásico. Y entonces Charlie Andrade dije, le tengo el man. Y entonces me, me, me referenció a mí con Diego Galé. Diego Galé, pues, y yo él y yo hablamos, fue por teléfono. Ah, claro, ya Charlie me dijo de ti que tú eres el hombre para cantarlo. del homenaje al conjunto clásico, apréndete estas canciones, apréndete. Si no hubiese sido por Olga, me llevo a Margara, me llevo a Margara, eh, Que me aprendió la señora Ley, un, un, como ocho canciones del conjunto clásico. Yo lo cogí, llegué a mi casa, en un cuaderno apunté todas las letras, me arrendí todo eso y arriba abajo. Ya como a los tres meses me llamó Diego Galé, yo fui al estudio que era el estudio de Dago, de, de Darío Gómez, que en paz descanse Darío Gómez, pues que pues que estamos muy dolidos por eso. Pero bueno, en el estudio de Dago, de Darío Gómez, Gómez fue que yo grabé la primera, lo primero profesional, profesional sin contar lo que había grabado con, con el super combo de Veracruz y con la Orquesta de la Fuerza, pero esto ya era algo profesional e internacional. Fue ahí el discordago con Diego Galé, pero la historia no, no, no, no, no termina ahí, porque yo llegué a grabar ese día lo del conjunto clásico, y entonces me dice Diego, bueno vamos a arrancar con tal canción, y arranco yo a cantar, y yo veo que Diego Galé se manda la mano a la cabeza. Y yo ahí fue fuerte pues, la cagué pues por decir así, y me dice Diego, vuelve a cantar, y yo vuelvo a cantar, y me dice, uy no humano, tú no eres el man para este producto, y yo como que no, no, no, no, no, pero mira, no, pero no te sientas mal, tú cantas bien, tú le pegas bien, pero es que para este producto, como es un homenaje al conjunto clásico, necesito una voz igual o parecida a la de Tito Nieves. Y yo, ah, hermano, no, no, no, yo, pues para ese timbre sí no. Entonces ahí fue que entró Diego Morán, el barranquillero. Claro, claro. Diego Morán, el barranquillero que cantó con Alberto Barros. Ahí fue que entró Diego Morán y él sí encajó perfecto en el en el, en el homenaje porque el timbre de él era como similar al de Tito Nieves y el man fue el que grabó todo ese trabajo. Entonces ya me pusieron en la banca y me tocó esperar como unos seis meses ...y ya hicimos, me volví, me llamó Diego Gale ...para grabar jembe que es Somba y Salsa... ...y ahí hicimos Baracaníguara... cuando nos vamos a fumar... ...una batunena Baracaníguara... ...grabamos Baracaníguara... ...grabamos eh, Amarilla se pone... ...en una nueva versión... ...hicimos eh, un tema... escrito por Mauro Mosquera... ...llama Quédate Conmigo... ...hicimos El Pan aliñado ...hicimos una cantidad de temas... ...hicimos nueve canciones en este trabajo musical, y ahí ya quedé como anclado con Diego Galé, venían muchas otras cosas más para hacer con Diego, pero pues ya ahí fue que me, me dio Jairo Varela eh, eh, la entrada al Grupo Nietzsche, y ahí cambió la historia. Bueno, precisamente hablando ya de la entrada al famosísimo Grupo Nietzsche, ¿en qué año entró? ¿Cómo fue la anécdota de conocer al maestro Jairo Varela, que el próximo 8 de agosto está en su décimo aniversario? Bueno, yo, yo como Gerovarela, Arela, pues a ver, la historia fue así. Yo trabajaba en ese bar allá en Medellín, eh, se llamaba Pulvar, eso era en el, en el centro comercial Vizcaya, en el poblado, y allá tocábamos los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Ahí había un muchacho percusionista que es Wilder Benítez, de la dinastía Benítez, que hay muchos músicos Benítez famosos en Colombia, y entonces ahí fue una hermana de él que es pianista. Y ese día estaba sonando una canción que yo grabé con Diego Galea allá en la discoteca, en el bar. Y ella dijo, ¡Ey! ¿Esa canción quién la canta? Y le dijo, Winder, eso la canta este negro morcillero, que él me decía así por molestarme la vida. Eso la canta este negro morcillero. Y entonces viene, viene Jacqueline Benítez y me dice, ¡Mauro, esa canción es tuya! Y yo le dije, ¡Sí! ¿Y los pregones de quién son y yo míos? ¡Ay, Mauro! ¿Y vos tenés visa? yo, yo sí tengo visa, porque a mí me habían sacado visa con fruco y suspeso en esos días que yo iba a entrar a reemplazar a Wilson Saoco, a Fruco, pero resulta que nos sacaron la visa y nunca nos llevaron a, a, a las presentaciones, entonces yo quedé con mi visa ahí, y ella me preguntó que si tenía visa, yo le dije que sí, y me dijo, ay Mauro, yo creo que vos sos el cantante que va, de que necesitan en Grupo Nietzsche, y yo le dije, ¿cuál Grupo Nietzsche? Por Dios, y yo estaba haciendo opiniones para entrar al combo de las estrellas, porque el combo de las estrellas era la orquesta insignia de, de, de Medellín en ese entonces. Entonces yo dije, no, yo voy es para el combo de las estrellas, inclusive pues ya le había escrito el tema, naufragio no, el combo, y yo dije, no, yo voy es para el combo y ella, no, no, no, Mauro, venga, organicemos un demo, se lo mandamos a Jairo Varela con una amiga mía que toca en la orquesta Canela, Alexandra, Alexandra la Congera, la pastusa, ella, ella toca en Canela, entonces yo van para Puerto Rico, de Puerto Rico van a Nueva York y a Nueva York van a Miami en Miami le entregan el CD a Jairo Varela. Y yo dije, oigan a esta que. Ay, Grupo Nietzsche, que yo dije, que Grupo Nietzsche? <risa> Pasó una semana y ella me llamaba, fue a la casa, le dijo ay mamá, vea, doña Nidia, dígale a este negro que es, ser bobo, que mande el demo, así sea, por por mandarlo. Bueno, con decirle, pues, que yo hice el demo, lo mandamos, y resulta que la pelada entregó el sí a Jairo Varela, y Jairo Varela de una me llamó el 7 de agosto, el día que se posicionó Álvaro Uribe Vélez como presidente la primera vez, eh, ese día fue que me llamó 2002. Me llamó Daniela Varela primero y me dijo Aló, a mí me entró un, una llamada Muy rara, pues de un número raro Y yo pensé que era un teléfono público Que era la mi novia Que en ese entonces pues Trabajaba en confesión y trabajaba los domingos O los días festivos Y ella me llamaba cuando había del trabajo Y yo vi ese número raro, y yo pensé que era ella Y yo venía con ella como en problemas ellos yo contesté de rato y yo, aló Y es que aló Mauricio ¿Cómo está? Eh, Le llamamos de Miami y yo de Miami, ¿quién me va a llamar a mí de Miami? Es que espera un momentico, le hago un triline. Y yo, triline, que más perdido todavía, porque pues yo cuando eso no sabía nada de inglés. Y cuando en el triline ya contesta al maestro Jairo es que aló Mauricio Mosquera, ¿cómo está? Habla Jairo Varela Martínez, el dueño del grupo Nietzsche, y yo, ay, primo, yo me quedé en una pieza. Yo me quedé frío. Yo dije yo, ay carajo el maestro, y yo a ah, maestro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, mijo, bien, mijo, por aquí escuchando lo que usted me mandó. Y yo, ah, sí, señor, y le gustó. Sí, mijo, claro, pero, eh, a ver, María, vos tenés una papa metida en la boca, pues vos criado a punta de Mazamorra, ¿o qué? Así me va diciendo el maestro Eroere, porque pues el acento mío paisa, yo no lo puedo cambiar ni nada de eso, porque pues, pues... Es complicado. Ella me dijo que le había gustado lo que le había mandado, que si yo podía viajar mañana, o sea, al otro día para Miami a... A que le estaba necesitando un cantante que le había gustado lo que yo le había mandado, que si yo podía viajar mañana a hacer una prueba para ver si yo podía quedar en Grupo Nietzsche. Y yo le dije, maestro, yo mañana no puedo viajar porque yo tengo que organizar unas cosas aquí primero. Y es que bueno, entonces este me queda mejor porque para fin de semana eso era como, yo no sé si eso fue un miércoles o un jueves, y al otro día era como viernes o fin de semana, que él me dijo que salía más caro, que a él le salía mejor entonces el lunes, que le esperaba hasta el lunes y yo le dije, ah, listo señor, está bien, entonces me dijo, listo, ya lo comunico pues con mi hija, me volvió otra vez la llamada con Yanila, y ya yo con ella ya cuadré para viajar el miércoles 14 de agosto, me acuerdo que yo viajé a los Estados Unidos a Miami por primera vez, ya llegué al, al hotel de la Quinta Inn en Miami, me dieron una suite, la única suite que me dieron en Grupo no he en, todo, en todo el tiempo, fue la primera vez que, que llegué allá, entonces me dieron la suite, y yo era allá arriba en la suite viendo Miami, viendo todo ese ambiente tan bacano, tan chévere, porque uno no veía sino esas carreteras de cuatro vías en, en, en Poncharelo, en una, una cosa de chip de los motorizados que había. Claro. Una película. En los ochentas. Y ya llegué yo allá a Miami, pues y la cosa. Entonces ya el maestro me llamó al hotel, me dijo que yo él ya iba para allá. Entonces yo era, yo tenía la puerta abierta del, del, del, del cuarto. Uno, uno como inexperto pues con lo del aire acondicionado y pasco, yo tenía la puerta dentro, que está dando mucho calor en Miami sí. cuando yo veo que va llegando una camioneta negra grandísima y se va bajando Jairo Varela Martínez hermano en mí medio pues, el corazón mío empezó va agitado, agitado, agitado <risa> cuando el hombre fue subiendo fue llegando a la puerta con un cigarrillo con unos chorcitos me dice que más hombre de paisa bien o no y yo ah, cómo está maestro, cómo le va ah pero usted está como gordito fue lo primero que me dijo usted está ah, como gordito pero usted está de acuerdo eso con gimnasio eso con gimnasio se quita no se preocupe y el man se echó a reír se echó a reír entonces me dijo ah, bueno bueno venga bajemos para que conozca a los músicos pues porque ahí están hospedados todos los, los músicos que acaban de llegar de Europa cuando fue el problema con lo de Ginizae de que hubo el problema en España con, con Grupo Neche claro entonces recién venían de allá y ya bajamos me presentó a Willy García, me presentó a Mauro Castillo. al primero que me presentó fue Mauro Castillo. Y ahí a Oscar Iván Lozano, y ahí a Douglas Guevara, que en paz descanse. Y de ahí empecé a conocer a Aguirre, a Willy García, a Javier Vázquez. Y ya ahí el hombre me llevó para la casa de él, venga para que conozca Miami. Y arrancamos del agua a lado en esa camioneta, hermano, lloraba. Pues yo vine a caer como en sí, como como a los tres días de que estaba en Miami, de que estaba grabando con Grupo ninja porque todo eso para mí fue como muy rápido, pero así fue, eh, y ya empecé, el primer, la primera canción que grabé con Grupo Nietzsche fue Sin Novia y Sin Carro, con esa canción Jairo Varela había probado varios cantantes que él estaba buscando, e inclusive creo que los Rodríguez pasó por ahí, y no, no, pues no dio la talla para lo que el maestro Jairo Varela quería, pero pues eso fue lo que me contaron, yo nunca le he preguntado a al Lalo Rodríguez si fue verdad, pero sí sé que pasaron como unos 6, 7 cantantes antes de yo entrar ahí, y el puesto era para mí, ese, ese puesto era para mí, y ya grabé sin novia y sin carro, después de eso grabé Salado, después de eso grabé, te prometo, yo propongo viaje a Colombia, después de Colombia eh, tuve que ir a Bogotá a hacerme una, unos exámenes, y unas fotos y unas cosas para Gruponiche, de ahí volví a Medellín y el 16 de septiembre arranqué la primera presentación con Grupo Nietzsche en Puebla, Entonces fue el primer, la primera actividad que hicimos y ahí el Grupo Nietzsche se volvió para Colombia y yo me fui para Miami a grabar la siguiente canción del CD que llama Amor del Bueno, que fueron las cuatro canciones que yo grabé con Grupo Nietzsche en este primer álbum llamado Control Absoluto, que lo grabamos entre Mauro Castillo y Mauro Mosquera. No hay duda que Mauro Mosquera fue uno de los grandes cantantes que ha pasado por las filas del Grupo Nietzsche. Segunda parte que terminamos con este gran cantante antioqueño muy colombiano. Quédese con nosotros para que disfrute de la tercera parte en la entrevista con Mauro Mosquera. Y no olvide suscribirse a nuestro canal y también sintonizar www.lasuperiorestereo.com Les invitamos para que descarguen la app desde la Play Store. Muchas gracias.